En el norte de Santa Fe han recibido un aumento de impuestos altísimos los productores rurales que ustedes saben que además están atravesando por la sequía, o sea que están con muchísimos problemas. Eh, ellos pagan los impuestos como pagamos todos, no, el, el, el intendente tiene que mostrar en qué gasta, está hace 10 años y no mostró nunca, y están llamando una rebelión fiscal. Ya la palabra a mí me pone la piel de gallina, rebelión. Ir contra las leyes, ir contra lo que. Empezá lo, a acostumbrarte, ¿eh? Empezá a acostumbrarte. ¿Por qué? Que yo te ponga empiezo cada a acostumbrarme? Yo este caso de Villa Sararega lo conozco bien porque soy parte interesada. ¿Por qué soy parte interesada? Porque Meche y mi esposa, la, mi familia política, eh, son parte de este grupo enorme de productores que se ven perjudicados por este delincuente que es el Intendente de Villa Saralegui. ¿Por qué delincuente? ¿Qué es lo que hace? Ahora vamos a los hechos, relatemos los hechos. ¿Y porque hay que empezar a hablar de rebelión fiscal y hay que alentar a la rebelión fiscal frente a aquellos abusos de poder como el que ocurre en Villa Saralegui? ¿En Villa Saralegui qué ocurre? Hace 10 años que hay un jefe comunal, 10 años, que no ha rendido en 10 años, nunca cuenta... ¿De qué hace con la plata que recauda? la plata que recauda de los que viven en Villa Saralegui es una tracalada de plata. Valores desde el año pasado, 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Ahora. Espera. Entonces, primer error acá sí. del jefe comunal es no sí, rendir cuentas. Sí, no informar, cuenta. claro. Es cagarse en la ley, porque la ley lo obliga a rendir cuentas. Y ahora se aumenta. Segundo error. Segundo error. Villa Saralegui es una visa miseria. La escuela es una posilga. La comisaría es una letrina, pero el señor ha hecho un Zoom, un salón de usos múltiples, sin ambulancia. Era un repartidor de garrafa antes y ahora tiene propiedades en Santa Fe, él y sus hijos. Entonces acá, primero, y además por si fuera poco, en el medio de una sequía histórica y con un gobierno provincial que ha declarado la este, emergencia agropecuaria, este tipo se despachó con un aumento de la tasa de red vial de 430%. Y esto debe pasar en otros lugares también, bueno, ¿eh? Esperá. Déjame terminar esto que es importante. Entonces, acá hay una rebelión fiscal completamente justificada porque le están robando a los trabajadores y productores de la zona la plata. Y por otro lado, hay una denuncia penal dando vuelta porque este tipo se te la está choreando probablemente la plata. Y yo les digo a todos los que nos están viendo que me escriban, que me escriban a mis redes, que me cuenten lo porque hay muchísimos municipios y provincias donde esto está pasando. De hecho está empezando a pasar en provincia de Buenos Aires, en El Tordillo y en Bolívar, en y en Río Negro, además de Villa Saralegui. Donde la gente paga los impuestos y no saben qué Acá se gasta. Acá Hay que empezar a rebelarse porque es la única manera que tenemos los ciudadanos de evitar los abusos del poder. Acá ¿Qué no es rebelarse, gente... en ese caso no pagar no pagar. no pagar no pagar, no pagar, no pagar y justificás por qué no pagar. Acá no es un conjunto de loquitos que dicen No quiero pagar porque me quiero quedar con toda la ganancia No, acá no pagás Como consecuencia de que hace 10 años Que no te dicen en qué gastás Vos ves la policía Es una eh, mugre La comisaría, la ambulancia El, el pueblo es una, es una mugre todo no se sabe, Los caminos son un desastre Y el tipo por otro lado vos ves Que está desarrollando una vida Que de ninguna manera tenía antes como repartidor de garrafa Estas cosas hay que pensar a denunciarlas No tengo posición tomada a esta altura el partido este, ser considerado un insurrecto, este, como diría este, el comisario de, de IJITUS, qué viejo me puse, no me importa absolutamente nada. Es, es evidente que el Estado no está brindando los servicios que corresponde básicos para que uno tenga una, un ámbito de desarrollo razonable. Yo tengo que explicar lo que pasa con la seguridad, tengo que explicar lo que pasa con la salud, tengo que explicar lo que pasa con la educación. Entonces Algunos creen que es porque falta Estado. Personalmente creo que es que sobra un Estado ocioso. Lo que yo propongo concretamente es dejar de pagar por dos meses los impuestos para ver si se enteran los funcionarios. Por ejemplo, lo que sucede con los caminos allí en la provincia de Santa Fe, lo que sucede con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. No te cuento con el narcotráfico en Rosario. Y José Luis Esper tomó a través del tuit lo que estábamos diciendo, no sé si lo tenés a la mano, este, Dire, para que lo veamos, eh, eh, diciendo, bueno, este, parece que en el programa En, en Buen Día Nación Entendieron de qué se estaba tratando Y lo, lo, lo planteó ¿Lo tenés a la mano este, para que podamos verlo? Ahí está, por favor, este, veámoslo eh, eh, Grande Buen Día Nación Bancando una rebelión fiscal Aunque más no sea temporaria Si el Estado no cumple de manera grosera Con sus funciones esenciales ¿Qué es un poco esto? Yo digo, che, eh, ¿qué más necesitan para saber? Que no están haciendo lo que corresponde Y rápidamente vino la contestación elíptica del jefe de, nuevo jefe de asesores del presidente de la Nación, que es Antonio Aracre. Cada vez que lo menciono, hago la, la aclaración. Es un amigo, y como siento que es un amigo, digo, no entiendo qué hace en este gobierno que no tiene norte, definitivamente, y se enoja. Y dice Aracre, el jefe de asesores de Alberto, está mal. ...siempre, pero mucho peor aún siendo diputado nacional, esper... ...hacer una apología de elevación e instar a una rebelión fiscal... ...por los medios de comunicación, más allá de nosotros... ...más allá de la eficiencia del... ¿Cómo más allá de la eficiencia del Estado en cumplir su contrapetación? No existe eficiencia, son unos ineficientes. Y agrega, un mínimo de, una mínima conciencia cívica, por favor... ...la conciencia cívica debería ser el gobierno de que, por ejemplo... ...Leonardo, de allí, de la zona de ustedes, sale buena parte de la riqueza argentina de la que el Estado toma por retenciones en caminos penosos, porque los caminos están muy mal, Leonardo, ¿verdad? Así es, es una zona mixta de, de producción eh, agrícola, maíz, hoja, los principales, trigo eh, y ganadera, eh, donde los caminos, ahora bueno, con una sequía feroz, feroz eh, este, la provincia con buen tino, para que veas, decretó la emergencia agropecuaria, el impuesto inmobiliario, no aumentó en la manera, o sea, eh, no es que, que somos quejosos porque, sin duda, pero aquí es elevar la protesta en esta situación de este presidente comunal que el resultado de su gestión es esto. Entonces nos lleva a esta disconformidad y a esta protesta del no pago. ¿Y, y tuvieron diálogo además de esto? ¿Hablaron con alguien, con alguna autoridad sobre el tema? ¿Se lo plantearon? Sí, sí, desde luego, como decía, con legisladores provinciales, ¿Y qué eh, les dicen? oportunamente, y bueno, nos llevaron hacia el lado de eh, hacia el lado de la Defensoría del Pueblo, mm. que se hicieron las notas, tuvimos dos reuniones, y en la tercera que tenía que estar vialidad, y, y el presidente comuna no fueron, o sea, es una persona de difícil diálogo. Yo claro. puedo dar eh, testimonio de eso, donde yendo a, a, a, a una situación puntual, me reciben en la comuna y me mantienen en la comuna golpes. Pero esto lo saco, eso es una cuestión penal ¿Eh? que yo estoy tramitando no entiendo, no entiendo. Fue en octubre. ¿Te golpeó el jefe comunal? Sí, sí, esto fue en octubre, Luis. Ah, qué monada, qué Re Recordame cómo sí. se llama ah. este, este encanto de persona. Me acuerdo el caso, sí. Walter Sola, Walter Sola. Este, la verdad que una situación, imagínate, eh, yo soy licenciado en Economía Agropecuaria, me toca por delegación de mi padre, de mi familia, confianza de mis hermanos, como tantas empresas familiares. Claro, sí, claro. Estar claro. ahí, estar ahí. Y tengo, el pueblo está pegado al campo, y un tema de una tranquera. Eh, derivó en que yo vaya y que me mantengan en la comuna a los golpes, padre e hijo, en forma cobarde, funcionarios, o sea. Un divino, un divino. Esta joyita, recordame la joyita de Walter Sola, ¿de cuánto a cuánto aumentó la tasa municipal? Este invento que es inconstitucional, quiero decir, los municipios no pueden cobrar estos tributos, eh, lo podríamos discutir técnicamente, pero digo, la joyita de Walter Sola, el golpeador, ¿aumentó de cuánto a cuánto el tributo? 433%. Claro, un poco, de sí. boleta 1, 2022, a boleta 1, 2023. No hay que pagar. O sea, Leonardo, vos no lo puedes decir porque encima vos viví. no hay que pagar, hay que plantarse y tirarle las, las, las boletas en la, en la comuna. ¿Ustedes concretamente no, est están dispuestos a no abonar este 433% aumento? Exactamente, es, es no convalidarlo, es no convalidarlo y... y, y plantarnos en el buen sentido, por usar un término, este, hacia decir, bueno, basta, basta, es un abuso. Y, y bueno, este, a raíz de esto también cuando fue el hecho de violencia se comunicó mucha gente, que, que bueno, que uno en el sector, por, por eh, la familia y demás, este, que en distintos lugares pasa lo mismo. Claro. Hay comunas que están bien administradas, gente honestas. Sana, pero en otra llegan a, para perpetuarse. Obvio. Esa figura, Luis y Francisco, que se habla del patrón de estancia, no la tenemos más nosotros. Nosotros somos productores o empresarios agropecuarios, a los que les rendimos cuenta: el productor a su esposa, a sus hijos, y el empresario a, a, a su eh, empresa directorio, y como para tributar y para todo lo que tenga que ver. Total. Y los patrones son ellos, patrones de pueblos. Total. Y, y también decir que me alegra mucho saber que este, Esper, José Luis Esper, el diputado nacional, por lo menos está poniendo la oreja y buscándole una, una, un, un modo este, de, desde el Congreso para, para asistirlo. Eh, gracias. Contá con nosotros eh, y por favor hacernos saber eh, cómo marcha la causa penal del intendente y el padre que te agarraron a piñas porque osaste disentir por un tema, una tranquera. Tenenos al tanto este tema, por favor. Bueno, Luis, agradecerles muchísimo la oportunidad. Este, Estás realmente... muy emocionado. Bueno, sí. ¿Por qué? Este, no, soy así. Pero la verdad que uno hace las cosas este, como tanta gente y. Queremos en un país, eh, yo la Argentina la amo. Mi abuelo vino de España, mi tío, mi padre trabajaron mucho, formaron, hicieron cosas, hicieron, este, eh, nada, nos formaron y como tantas otras y estar hoy en esta situación de hoy tendría que estar en los corrales, tendría que estar, este, atendiendo viendo los bichos si engordan, este que es a lo que uno se dedica. Pero creo que está nuestro deber, nuestra responsabilidad hoy estar en esto como tantos otros que nos están acompañando. Leonardo, ¿cuántos años tenés? Bueno, 47. Un tipo recontra joven que tiene el futuro por delante. Y asumo que, que la emoción, las lágrimas, tienen que ver por bronca, impotencia, todo junto, ¿no? Y probablemente, sí, exactamente. Y futuro, ¿no? Yo tengo dos hijos, unos sobrinos también muy importante, mis hermanos, que me apoyan, me acompañan todos. Y bueno, este, es eso, ¿no? Es un país espectacular, Argentina. para de, Tenemos todo, y es redundante, parece, pero que estemos eh, siempre eh, a ver cuándo nos sacan la pata encima. Pero bueno, hay que ser optimistas. Este, discúlpame la emoción, pero... Sí, pero por favor. Eh, así es, sí. Bueno, te, te dejo un abrazo. Y ante la sensación de soledad, sabe que hay mucha gente, estoy impactado la cantidad de mensajes que recibimos, que de ninguna manera está solo en esta angustia y en este deseo de pelearla para tener un futuro. Bueno, gracias, gracias. Soy la voz de muchos. No, no. Esto es así, estamos unidos y creo que, que nos hemos puesto los pantalones el año pasado y hoy estamos apretando la cincha para que ese pantalón no. no se caiga. Te mando un abrazo, Leonardo. Gracias, Luis. Gracias, Francisco, por el tiempo y la oportunidad. Ahora, ¿vos me entendés qué estado de locura en el que estamos? Porque tiene toda la razón Leonardo González que dice yo tengo que estar el corral viendo si la vaca engorda, si el cómo zafo de la sequía. Y está encabezando una marcha muy razonable. ¿Les gusta decir rebelión fiscal? ¿Se va a enojar el, el jefe de asesores del presidente? A ver, ¿qué cara le pone el jefe de asesores ¿A Leonardo González qué es? ¿Con qué cara explica? 433% de aumento. ¿De qué se disfrazan los funcionarios? Porque es, que es en la producción agropecuaria, los autónomos en la producción de todos los días, el caraban el impuesto a las ganancias, que es un laburante digno, que trabaja más horas, que no le conviene. Porque más trabaja, más le sacan de impuestos las ganancias. ¿De qué se disfrazan? Y me vienen a pedir conciencia cívica. Nos vienen a pedir a un diputado y a los medios que tengamos conciencia cívica. Porque osamos decir que se la llevan. No rinden cuentas y no hacen lo que tienen que hacer. Déjense de embromar, pónganse a laburar. En cambio de enojarse por redes sociales, vayan y hablen con los productores. ¿Tienen idea lo que es...? Las rutas argentinas. Mira, La ruta donde mayor riqueza se traslada a la República Argentina es la ruta 9, que me la conozco de memoria porque me conozco bache por bache, banquina por banquina del desastre que está. Desde que tengo uso de razón, que vengo a la ciudad de Buenos Aires, no se puede venir derecho sin que haya una interrupción, sin que haya un corte porque están repavimentando, sin que haya un, un, un, un badén, no sé cómo cuerno se llama cuando se rompe la, la ruta. Déjense de embromar. Déjense de llenarse la boca diciendo que la conciencia sirve. vayan a laburar, salgan, porque ¿sabés qué? Y me extraña, por eso me extraña mucho y lo digo con dolor de amigo, porque Aracre es un tipo que se ganó el sueldo todos los meses en una empresa privada, era el CEO de Singenta para la TAM, porque la mayoría de los que hablan en su vida salieron ni a cobrar un sueldo, saber lo que es no llegar a fin de mes, ni a pagar una quincena ni a tener la posibilidad de que un empleado se quede sin laburo o no porque no, no tiene ni idea, porque han vivido de la función pública toda la vida. Entonces, la verdad me indigna y cada vez me pongo más convencido. No hay que pagar los impuestos por dos meses, porque no hay seguridad, porque no hay educación, porque no hay salud, todo se privatizó. Entonces, me parecen patéticas algunas cuestiones.